Por otro lado, eh, me informan que en el día de ayer, en la calle 27 de febrero, se dio un impasse, eh, Hubo un conflicto ahí, supuestamente, con las autoridades del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Ojo, que habían avisado, incluso por este propio programa, que iban a eliminar los parqueos de la calle 27 de febrero entre la Salomé Ureña y la calle Castillo. Eso lo dijo Daniel Canela aquí. Me dicen que hubo ahí un, un, un impasse eh, de discusiones de gente que no querían mover sus vehículos, eh, incluso. y no esta, es tan fácil. Eh, esta, esta información yo no la puedo confirmar eh, porque... Eh, no estuve ahí presente. Entre las y alguien me la pasó. Ah, esa, eso que usted está viendo ahí. ahí frente ese, a eh, Castillo. la Castillo. Ah, entre entre la Salome Ureña y, y Castillo. Y la calle Castillo. O sea, el, al, por, por el frente qué? de Ibirradio. Lo, de... ex, lo explicaba aquí Daniel Calena, el director de tránsito de San Francisco de Macorís, que él dice que para el giro hacia la izquierda provocan una situación ahí. Eso es verdad. Y por eso lo quieren eliminar. Es y tenemos que entender atención al pueblo de San Francisco de Macorís. Tenemos que entender que el ayuntamiento, creo que esas son otras imágenes señores, me, me la mezclaron ahí, eh, déjenlo ahí, eh, el ayuntamiento está tomando medidas para organizar la ciudad, pues entonces vamos a apoyar al ayuntamiento. Pero si se deja los siete metros reglamentarios en el giro a la izquierda. ¿eh? Bueno, pero entonces hay que ver por qué lo están eliminando todo, pero Daniel Carne lo explicó aquí. Él dijo que no es, una, no, no, no es un no es un capricho de él, sino que es una medida para, para mejorar el tránsito en San Francisco de Macorís por el posicionamiento de algunos vehículos que entorpecen la circulación y el giro que hay ahí entre la Salomé Ureña y la calle Castillo. Tenemos que entender que si el ayuntamiento está implementando medidas que benefician a, al municipio de San Francisco de Macorís, pues vamos a darle el apoyo, Yo lo que quisiera vamos a entenderlo. Es... Yo lo que quisiera saber es si hay algún francomacorizano que piense que el tránsito en San Francisco de Macorís no es un desorden. Si hay alguno que piensa que no, que nos llame y nos explique por qué piensa que no. Porque yo creo que el 100% de la población francomacorizana entiende que el caos que hay en este pueblo primero se refleja en el tránsito. Y si es así, la ciudadanía está en la obligación, no es en pedirle, ¿no? es en la obligación de apoyar y aportar para que ese caos cese, porque claro. la verdad que se hace difícil. ahora Dile, bien. Es preferible, por ejemplo, yo que vivo en la ciudad, que no vivo en urbanizaciones en la periferia, yo prefiero dejar mi carro en mi casa o en mi oficina e irme a pie a cualquier parte de la ciudad, caminar cuatro o cinco esquinas, prefiero eso, y no salir no más acá. fácil. Ahora bien. ahora bien, es importante también que el ayuntamiento notifique a las personas que normalmente utilizan, por ejemplo, porque quizás tienen algún negocio por ahí o algo, a esas personas que eh, utilizan ese espacio para las... colocar sus vehículos, para parquearse, es importante que se le haga la notificación correspondiente. Y una vez notificado, vamos a, vamos a apoyar estas medidas que benefician al pueblo de San Francisco de Macorís para que después no, no nos estemos quejando de que vivimos en un, en un eh, eh, pueblo desordenado cuando la autoridad lo quiere organizar y nosotros como sociedad nos oponemos a eso. Así.